aquel día cuando cayó aquella estrella del cielo, tuve la oportunidad... ...la oportunidad de contemplar una vista preciosa... ...como, como sacada de un sueño. ¿Después de clase? Imposible, tengo que currar. ¡De veras odio el campo! ¡Qué horror de vida! ¡Por favor, para la próxima, ¡quiera ser un chico guapo de ciudad! ¿Dónde estoy? Ahora que me fijo, tengo la sensación de estar atrapado. Como en el sueño... de otra persona. ¿Y esto qué es? ¿Y? ¿Ah? ¿Eh? ¿Puede ser que...? ¿Eh? ¿Y si a lo mejor...? Mientras dormíamos... ¡Hemos cambiado de cuerpo! Solo estoy seguro de una cosa. Si nos vemos en persona, seguro que salimos de esta. Hay una cosa que quiero decirte. No importa dónde estés, quiero conocerte. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo, ¿Cómo te, te llamas? llamas?